¿Qué te quiere a ti? ¿Y cómo estás Pues esta mañana un poquito mejor le Hemos puesto una vía Le hemos puesto un poco de suero Porque no estaba... Ayer la verdad estuvo con bastante dolor Lleva como mucha medicación para el dolor Pero estaba con dolor Y... Y bueno, le va a costar unos días. Eh, pero esta mañana súper bien, la verdad. Bueno, súper bien, dentro de. Pues que es un abuelito, que es mayor. Que se está. No te pongas tembloroso, va. Venga, come. Lleva, la verdad, que lleva todas las mañana. A ratos, pero comiendo. Le he cogido hiervecita Venga, muy. Y le tengo que motivar. Tengo que estar con él, yo toda la mañana con él. <risa> Cuando estás con él, la verdad que es súper bien. Es un blandito. Es un blandito, que quieres? Sofita de enzina? Yo te hago. Eres muy mimoso, sea, ¿eh? Sí. Venga. Hierba.